La ganadería eh, se hace ganadería extensiva, es decir, se ponen los animales en el campo. Este, ahora se está usando un poco eh, el alambrado eléctrico para delimitar algunas zonas, para hacer un manejo un poco más específico de acuerdo a, la, a, la, a, los, a las plantas que existen digamos, en, en la isla, el tipo de, de flora que hay digamos, como para hacer un mejor aprovechamiento. Este, y bueno, y en general se hacía, siempre fue veranada, que se le llama, que es decir, que en, en la primavera entra la hacienda y engorda hasta marzo, abril. Este, después, ya como se empezó a correr la frontera agrícola y, y en los campos en tierra firme se empezaron a ocupar, a ocupar con agricultura permanente, entonces, como que pasó a ser, digamos, el humedal. Eh, un reservorio del tema de, de, de la ganadería nuestra, llegamos a tener en el Delta Entrerriano el 25% del stock ganadero de la provincia, lo cual te marca que es un, un lugar clave, digamos, para, para esta actividad.